Ahora vamos a realizar el patrón de este hermoso vestido para una niña de 4 años. Vamos a colocar las medidas. Te preguntarás de dónde salen estos numeritos. Estos numeritos salen de mitad de hombro, cuarta parte de pecho, cuarta parte de cintura. Vamos a trabajar con la cuarta parte y para realizar el patrón vamos a utilizar un pliego de papel y trazamos una línea vertical, también una línea horizontal acá en la parte superior, dejando un margen de 9 centímetros. Colocamos un punto acá en el cruce de las dos líneas y hacia adentro vamos a colocar un espacio de 6 centímetros. Volvemos al primer punto para colocar 10 centímetros. 10 centímetros, colocamos un punto, bajamos un centímetro para colocar otro punto. Trazamos línea uniendo los dos puntos. Del primer punto hacia abajo vamos a bajar 2 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva, así, con el punto que tenemos acá. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 5.5 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva, así, para obtener escote delantero, escote trasero. En este patrón vamos a obtener la parte trasera, también la parte delantera. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 13 centímetros, colocamos un punto, y de este punto hacia adentro vamos a colocar 15 centímetros colocando un punto y uniéndolo con una línea curva con el declive que tenemos acá. De esta manera obtenemos la sisa. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 27 centímetros, colocamos un punto. De este punto hacia adentro, igual que en la parte superior acá de pecho, 15, colocamos un punto y trazamos línea. Unimos los puntos. Vamos a colocar un centímetro para la costura por todo el contorno. De este punto, de de trasero, vamos a hacia afuera a colocar un punto con 3 centímetros de distancia. 3 centímetros y unimos los puntos. Acá en la parte baja también colocamos 3 centímetros hacia afuera. Colocamos un punto también, unimos puntos con una línea y este punto lo unimos con una línea recta. Acá está la parte superior. En el corte delantero vamos a tener también 8 centímetros de distancia hacia afuera para colocar un punto. Vamos a tener en la parte delantera este aumento. Acá en la parte baja también los mismos 8 centímetros para colocar un punto y unir los puntos. La parte delantera es esta línea y nos indica que es el doblez de la tela espacio que dejamos acá para la parte trasera para colocar unos botones y esta parte delantera con un aumento de 8 centímetros para realizar unos plices en la parte delantera como adorno. Lo tenemos previamente cortado acá y también tenemos para la falda en un vestido dos rectángulos de tela de 90 x 43 por 34 centímetros de largo. Por acá lo tenemos, este vestido va a estar forrado. También cortamos tela, esta es la parte delantera, la tenemos así, completa, para el forro. El, el espacio que dejamos aumento para realizar unos pliegues lo tenemos acá ya adelantado, fíjate. Dejamos en la, en la mitad para realizar estos pliegues, vamos a retirar el patroncito para que se observe el patrón, la modificación que tenemos en la parte delantera. Lo colocamos así, ubicamos la mitad de la parte delantera, doblándola justamente a la mitad, así. Y vamos a realizar, después de hacer las marquitas, vamos a colocar un centímetro de cada lado y vamos haciendo los plices. La costura de medio centímetro, cada medio centímetro vamos a realizar una costurita. Vamos a realizar cuatro, como se observa, de lado y lado, dejando el espacio de 3 centímetros acá en la parte frontal. La tenemos así, luego de realizar los plicecitos, vamos a colocar el forro. Acá tenemos el forro, de acostadito también, y vamos a realizar la costura por la sisa, también en el escote. el forro y realizamos la costura por la sisa, también por el escote y de la parte delantera Vamos con la parte trasera. Vamos a hacer lo mismo. Acá la tenemos. Recuerda que está cortado igualito como en el patrón. Eso es. Acá está una parte del forro y acá está la otra. Vamos a buscar la parte principal, la colocamos así, se nota que es más brillante la parte principal. Y vamos a colocar el forro también. Cortado igualito. Vamos a pasar costura por la parte media, que es esta. El corte y sisa. Vamos a realizar esa costura. costura, tanto en la parte delantera como en la parte trasera del forro y lo hicimos en la sesa en el escote y en la parte trasera, en la parte de la mitad de la parte trasera dejando los hombros descubiertos, tanto en la parte delantera como en la parte trasera vamos a voltear lo de la parte trasera, antes de voltear realizamos unos pequeños cortes antes de llegar al hilo para que esta pueda ceder al doblar, vamos a voltear la parte trasera así volteamos eso es podemos ir planchando para reafirmar las costuras y estas queden bien dobladitas eso es vamos con esta otra parte ahora bueno. Ok, después de, de voltearla la vamos a introducir así en la parte delantera, de vamos a dejar la parte principal hacia abajo. Ubicamos las costuras, las partes principales de la tela, de cara hacia adentro, así. Vamos a introducir la parte, esta parte así, al hombro de la parte delantera. Por acá la tenemos vamos a ubicar las costuras que nos queden derechitas eso es ahora sí, pasamos costura también de este lado colocamos la costura acá en los hombros uniendo de esta manera esta parte con la parte de la Vamos a voltear, recuerda que puedes planchar para que se vea así, planchadita y sea más fácil el trabajo. Ahora vamos a colocar acá en la parte delantera donde restamos 4 centímetros, fíjate. Restamos 4 centímetros, estaban igualitas, para colocar un detalle acá en esta parte. Vamos a colocar una banda Vamos a trabajar con la parte delantera. Acá tenemos la banda. Tenemos dos. Tenemos dos. Esta tiene medidas de 5.5. Tiene esta. Esta también tiene 5.5. Y el largo, el que tenemos acá. El mismo largo. Tiene 31 centímetros y medio. Vamos a colocarla así. Vamos a juntar así, a unir el forro con la parte principal eso es y vamos a colocar la banda así buscamos la parte principal hacia adentro y pasamos costura colocamos la franja acá en la parte delantera así volteado queda así en la parte principal como en la parte de adentro queda muy bonito podemos planchar recuerda planchar para que quede más bonito y vamos a pasar costura por los laterales así ya. ubicamos la costura de acá debajo de la sisa con esta otra parte y la colocamos derechita derechita Doblamos el forro hacia adentro, abrazando esa parte. Y luego pasamos costura del otro lado igual. Colocamos la costura por acá por los laterales. Abrazando la parte, la otra parte, la parte delantera, que tenemos acá. Abrazamos, así. Nos queda. También de este otro lado. Al voltear nos queda así, totalmente forradita. Parte principal y parte interna de adentro. Eso es. Ahora vamos a colocar la falda. Para la falda, tenemos acá los rectángulos de tela. Fíjate cuerda mega que las medidas se encuentran en el patrón acá tenemos la misma cantidad que indicamos en el patrón todavía la tenemos cerradita por el doblez pero tenemos el mismo largo vamos a separarlas Si la llevamos derechita Y vamos a separarlas por acá por el borde. De esta manera vamos a obtener los dos rectángulos. Tenemos entonces la parte, las dos partes de los, los dos rectángulos. Y le vamos a pasar la costura... Primero la colocamos las partes principales hacia adentro para realizar la costura de los laterales. Pasamos costura con overlock en ambos laterales. Luego, en, la parte, en una de las partes, en una de las dos partes, vamos a colocarla así, derechita, justo a la mitad, para realizar un pequeño corte. Pequeño corte acá en esta parte, aproximadamente. Unos 6 centímetros u 8 centímetros acá. Vamos a cortar esta abertura 8 centímetros. Eso es. Por acá también vamos a realizar un overlock. Realizamos la costura de los laterales, hacemos costura con overlock en ambos laterales. Acá en la parte de la abertura que realizamos, realizamos un zigzag, un overlock. Ahora vamos a colocarla así derechita porque acá en la parte superior vamos a realizar la costura, una costura alta para luego alar el hilo. Vamos a realizar la costura por acá por la orillita para realizar los ruches. Al llegar acá, nos regresamos y seguimos con la costura alta hasta tener las dos puntas de este lado para alar y realizar los luchos. Realizamos la costura alta acá en el borde superior dos veces. Lo hicimos así. Realizamos una costura por la parte superior, llegamos acá en esta otra esquina, donde nos regresamos... Para obtener de esta manera las dos puntas, alar el hilo y realizar los ruches por parejos para que queden así parejitos. Lo hicimos a la misma medida del toque, el complemento del vestido. Acá está. Vamos a colocar esta parte derecha, así. Luego vamos a recortar los hilos. La vamos a colocar así, derechita. Buscamos la costura de los laterales. Vamos a ver a dónde está. Por acá está la costura del lateral de la falda. Y buscamos lateral del topo. La colocamos así, derechita. Mira. La misma medida. Vamos a colocar unos alfileres. Cuidadito. Eso es. con la parte delantera buscando también el otro la otra costura de lateral la ponemos un pita, lateral y lateral colocando también un alfiler eso es tiene que darle Y este, esta otra parte, de la parte trasera, de la parte izquierda de la falda, la vamos a colocar así. La llevamos derechita. Y esta partecita la doblamos hacia adentro, abrazando así esta parte. Y vamos a realizar la costura por todo el contorno, realizando también un overlock por el orillo. Colocamos la costura en la parte de la cinturita una costura recta con velo por el orillo la parte derecha la colocamos así la puntita para que nos quede de esta manera así. al voltear queda así muy bonita y esta parte bueno nos queda así derechita vamos a colocarla de esta manera el lado derecho el lado principal para que le coloquemos los botones y los ojales. Los botones van de este lado izquierdo y los ojales de este lado derecho. Tenemos los botoncitos que le vamos a colocar. Le vamos a colocar cuatro botones. Eso es. Vamos a ver qué distancia le vamos a colocar esos botones. 7 centímetros. Vamos a colocar los botoncitos cada 7 centímetros y esta parte los ojales van a ser de manera horizontal. 4 ojales. Acá en la parte del ruedo le realizamos un ovelo por todo el orillo para doblar aproximadamente 2 centímetros o un centímetro y medio y realizaremos la costura a mano. acá en la parte derecha y los ojales de manera horizontal. Cuatro botoncitos. Fíjate cómo nos queda, nos queda muy precioso. Acá en la parte inferior realizamos el ruedo doblando un centímetro y medio hacia arriba para realizar la costura Luego de realizar los ruedos vamos ahora a colocar acá en esta parte delantera un motivo, un detalle muy precioso. Tenemos un bello lazo. Fíjate, lo vamos a colocar acá así. ¿Cómo realizamos este lazo? Realizamos este lazo con una banda, el cual vamos a doblar para luego voltear. Y esta banda tiene aproximadamente 16 centímetros de ancho, por 23, contando el centímetro que vamos a coser, de largo. El, el más grandecito tiene... Tiene 34 centímetros igualmente por 16 los dos los vamos a unir con una costura envolvente de hilo también realizamos el soporte que le vamos a colocar acá al lazo igualmente cortamos una tirita de 10 centímetros pasamos costura, volteamos queda así lo vamos a colocar acá. Vamos a realizar una costura para luego cortar el excedente de tela y lo vamos a colocar acá así. Luego de realizar esas costuras vamos a dejarla hacia un lado y realizar una costura por acá también, una por acá a máquina. Y acá en los laterales le vamos a colocar unas tiritas, unas pajillas que realizamos igualmente. Y lo vamos a colocar así. Buscamos los laterales. Y la colocamos así derechita para realizar una costura, doblar hacia atrás, realizamos otra costura por acá como pescute en ambos laterales. Vamos a realizar esta costura. Colocamos el detalle, el lazo acá en la parte frontal y se ve muy bonito, muy elegante, muy precioso. Un vestido que tú puedes hacer enciendo nuestro paso a paso en cualquier tipo de estampado o unicolor como listo, está observando. Acá en la parte del escote le vamos a colocar un detalle para hacerlo más vistoso, más bonito. Tenemos un detalle muy precioso que fácilmente lo puedes encontrar en cualquier venta de adornos. Lo vamos a colocar así, vamos a colocarlo acá en la esquina del escote del, del hombro y le vamos a ir realizando una costura para fijar esta parte acá. Vamos a hacer esa costura. Buscamos hilo y aguja. Y vamos a ir colocando el detalle acá. Vamos a hacerlo así. Colocamos el detalle acá en el escote con hilo y aguja. Con unas costuras invisibles para que no se observen acá en la parte de adentro y quede muy bonito. Fíjate, queda precioso. A este bello diseño le realizamos también un lacito con un ganchito. Lo hicimos al igual que acá, introducimos un ganchito. Se ve muy precioso. Ahora lo más importante de este vestido. El patrón explicativo que ya te lo voy a mostrar.